Estamos conectando vía telefónica con Robert Fría, presidente del ADP acá. Recuerden que iniciamos este programa con el acuerdo llevado a cabo ayer por el MINER y esta institución que aglutina la, a los profesores y quienes habían mantenido una posición eh, cerrada sobre no iniciar hasta el 30 de enero la docencia en, virt en virtud de lo que estaba sucediendo con respecto al COVID y la nueva variante Omicron. Muy bueno, buenos ágil. días. Buenos días. Buenos México. días, Carolina Marina. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Amado José Rosa, hermano y amigo. Bueno, Amado hoy está en labores jurídicas fuera de la ciudad. Pero lo recibe Robert. ¿Nos escucha? Sí, no te escucho, te escucho, Francis. Mira, la posición nuestra es que nos ha sorprendido y qué es lo que el acuerdo realizó para que no se tenga entonces por parte de la ADP la misma posición de no iniciar hasta una fecha. Fíjate, el, el, lo que nosotros siempre expresamos, que la ADP estuvo abierta al diálogo en todo momento, que fuera el ministro de Educación en una actitud arrogante y prepotente que se negara a todo tipo de conversación con la ADP para buscar una salida a la situación actual que estaba, que estaba atravesando el, el, la, el sistema educativo público de la República Dominicana. En ese sentido, en el día de ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP con el Ministro de Educación, donde el Ministerio se compromete a garantizar eh, los recursos de bioseguridad, los recursos y material gastable eh, para la protección de los estudiantes, del personal de apoyo, de los docentes en los centros educativos. Y después de, de ver todos los aspectos eh, relacionados a la pandemia, porque esa reunión fue exclusiva para tratar el tema de la pandemia y la, la realidad actual, y pues arribaron a ese acuerdo de que el Ministerio se compromete a suplir esos recursos a los centros educativos y que nos integramos a la docencia porque ese es el compromiso y la labor que nosotros hemos asumido de manera muy responsable. Y por lo menos en San Francisco de Macorís ya eh, en términos local para el día de hoy tenemos una, un encuentro con los funcionarios del Ministerio de Educación con la dirección la directora regional 07 con el director distrital 0706 y la directora distrital 0705 para ver los temas locales como el concurso de oposición y eh, traslado de los docentes y algo fundamental que es las necesidades de los centros educativos. Robert. Que personal de apoyo, personal de apoyo, eh, ese, ese material gastable y de bioseguridad, agua por tubería, en fin, las necesidades básicas que se pueden resolver en lo inmediato para garantizar algún nivel de seguridad sanitaria en los centros educativos. En ese sentido, como tenemos programa en esa reunión para el día de hoy y ya mañana es jueves, Viernes feriado, lunes feriado, hemos decidido que el día de hoy y el de mañana se han tomado por los directores para organizar los centros educativos con el personal de apoyo administrativo y crear las condiciones ya para reintegrarnos a la docencia de manera presencial el martes 25. Claro, no hay es que no se está trabajando, se está trabajando en contacto con los estudiantes eh, de manera virtual pero ya de manera presencial sí, nos vamos, hemos decidido vernos <coughs> o reintegrarnos el martes 25 del presente mes de enero. Robert, hay muchas preguntas sobre este acuerdo, eh, como tan rápido, porque el cambio se nota un poquito eh, radical por la posición que asume la ADP. Te voy a hacer dos preguntitas. La el no. Bueno, me, me respondes ahora mira lo que te quiero preguntar esto del 25 es solo en san francisco de Macorís por el tema del feriado y demás o fue para el país completo porque como que la fecha no se estableció de manera formal en la información que se rindió en el me día de escuchar ayer una pregunta, que el teléfono un poquito más porque Bien. no estoy en contacto con el, con el programa ahora sí sí la pregunta robert esto del sí. 25 es solo para san francisco de Macorís o fue a nivel nacional por lo que hablábamos no. acá es una decisión una de la excepcional desde integrarnos el 25 eh, por las circunstancias y las razones que externaba anteriormente, que tenemos un encuentro con, la, con los funcionarios del ministerio en esta en esta demarcación en el día de hoy a las 2 de la tarde para ver los problemas, los temas locales. Perfecto, y, Robert. Entonces, a nivel usted, nacional, si ya esa parte tú no las aclaraste en principio, que por las situaciones del feriado y demás, a nivel uh -huh. nacional se hizo el llamado para el día de hoy. No, no han llamado, el. bueno, de, ayer veíamos, después de finalizada la reunión con el ministro de Educación y la DP eh, a su salida no hubo respuesta, si era el 25 o era en lo inmediato. Lo dejaron hoy, en el aire. El ministro de Educación publica en sus redes sociales de que la, la integración, la reintegración es a partir del día de hoy. Pero es un asunto quizás eh, pues que sale de la escapa a la lógica porque los centros educativos hay un proceso de limpieza, un proceso de organización que hay que hacerlo, entonces también valorando esa parte que nosotros orientamos a los directores que eh, pues hagan esa labor en el día de mañana si sí, el martes cuando nos reintegremos están dadas las condiciones los centros educativos, las condiciones de limpieza para entonces recibir los estudiantes eh, Entonces Robert el acuerdo se concreta a raíz de, de que el Miner asuma propuestas hechas por el gremio. ¿Tú puedes detallar Está. la propuesta fundamental que ustedes le hacen sí. al Miner para que tomen en acuerdo y compromiso? Sí, claro, la propuesta fundamental del gremio eh, para la reintegración a la presencialidad es que el Ministerio de Educación se comprometa a suplir de todos los materiales necesarios para de bioseguridad y de higienización y protección para los estudiantes. O sea, el, el, la mascarilla, el gel, el, el gel o el alcohol y Pero los para recursos el martes no de daría dieta. De hecho, de el, el, el Ministro de Educación para en ese momento decía, bueno... Eh, los Robert. centros educativos que no tengan esas condiciones, que no tengan esos recursos, entonces los distritos deben suplir esos insumos a los centros educativos bajo esa línea y fue que se aperturó la, la presencialidad para eh, la, la docencia presencial. Pero tú sabes... Ese compromiso con el Ministerio de Educación y de hecho en la, en la participación pasada en el programa nos referíamos a eso, de que debe ser el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de manera conjunta que deben crear las condiciones para retornar a la presencialidad, porque nosotros no somos médicos, nosotros no tenemos en los centros educativos eh, un médico que pueda atender a los estudiantes que presenten síntomas y que se pueda determinar si los síntomas son rela relacionados al COVID o no. Robert, Entonces, por es último. un asunto que debe ser trabajado de manera bipartita entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Robert, por último, tú sabes que eso para el martes no va a ser posible. Y lo otro es que nos llamó la atención en esa reunión que fue a puerta cerrada. No sabemos por qué, porque son órganos públicos. Tanto el gremio, tanto el gremio como el ministerio, se supone que debería de brindársela la información. Fue a puerta cerrada. Y lo otro es, solo estuvo eh, Eduardo Hidalgo en la reunión o estuvo el comité ejecutivo eh, de la ADP eh, ¿Con el ministro? No, no lo escuchar bien, Carolina, la pregunta. Si te puede acercar el teléfono un poquito más, por favor. El, el micrófono. Mira, Robert, te pregunto. Te, te digo, ¿sabes que para el martes no va a ser posible esos acuerdos de, de, de lo que tiene que ver con la logística de distribución? Se van a iniciar las docencias básicamente como estamos, porque no será posible que a los centros educativos lleguen eso que les suplirán más adelante o que se arribó en el acuerdo. La pregunta es si el pleno, el pleno estuvo en la reunión, el, el pleno de la ADP, o la reunión solo fue con Eduardo Hidalgo y el ministro. Porque fue a puerta cerrada, como que se ve misterioso eso. fue. <risa> bueno, vale, la DP fue convocada por el Ministro de Educación para ese encuentro del día eh, que se hizo efectivo ayer martes. ¿Pero estuvo el pleno o solo, el mini, eh, solo Eduardo Hidalgo? ¿Cómo es? ¿Solo estuvo Eduardo Hidalgo en la reunión? No logré escuchar no ah, la pregunta. No, no, Robert, bueno. Te voy ¿Alguien? a preguntar aparte porque que hay muchas cosas... Eh, ¿Alguien en el en producción, a ver si le hacen la pregunta directamente a la llamada. que bueno, la puede hacer si quiere, me la puede escribir por WhatsApp y responde sí, la pregunta perfecto. por WhatsApp. Okay. No lo... Te voy a poner a una nota, Robert, porque es importante que nos responda Mira, eso perfecto. para saber de si toda hay que De, de todas maneras, Robert, sabemos que vamos a tener de ti la información al momento de concluir la reunión, aunque sea mañana. Claro. Para esos fines. Eh, darle seguimiento a este nuevo orden y apertura de la docencia a partir del 25. ¿Qué esperamos? No sea. Si nosotros vamos. Dime, dilo. Vamos a dar a conocer y le vamos a comunicar la información a ustedes eh, después de concluir esa reunión que tenemos hoy con las autoridades, con los funcionarios del Ministerio de Educación.